Bueno, primero felicitar la, la iniciativa porque realmente es buena, es necesario empezar a, eh, a legislar esto. Eh, me llamó la atención la, la sesión anterior, no pude asistir a la reunión de comisión, pero me parece que también es importante debatirlo acá para que tome estado público, no solo a través de la transmisión, sino a través de los medios de comunicación, que entiendo que, que es un tema que, que interesa y mucho. Eh, y también me sumo un poco a esa pregunta de las diferentes actores sociales que han sido citados para elaborar la ordenanza. Estamos en un contexto donde cuesta cada vez más la participación y, y viendo el historial que han tenido otras ordenanzas, como el caso de Juárez, Tres Arroyos, Tandil, eh, uno ve que se han citado aplicadores, distribuidores de agroquímicos, eh, instituciones educativas, escuelas rurales, el INTA, eh, bueno, obviamente la, los, los organismos del Estado, agrónomos, veterinarios. Eh, ambientalistas, agroecologistas, la OPDS, en fin, todas las personas que de alguna u otra manera están afectadas o su, o su tema de interés está afectado por esta ordenanza, eh, básicamente porque también esto que decía, estamos en un momento donde cuesta la participación y hubiese sido una linda oportunidad para, para sacar el Consejo Deliberante a la calle, al debate y para que también vengan diferentes actores sociales al recinto a debatir esto, porque también así son las maneras en las que no solo se construye una ordenanza, sino también se construye comunidad. Son la, las maneras en las que, la que el pueblo defiende también las ordenanzas y hace de escudo a esta aplicación que, que Diego estaba, estaba cuestionando también. Eh, es fundamental lo que decía de las campañas educativas, eso seguramente, todo el trabajo que tiene por delante el área de, de ambiente, medio ambiente, que es, también vamos a sugerir que se pase en algún momento a ambiente, para que sea una mirada un poco más amplia de, de lo que es el ambiente. El medio ambiente se toma como una, una noción del hombre como centro de, del mundo. Eh, y bueno, también la pregunta es si se va a aplicar o no. Y eh, eso realmente es, es una preocupación. Básicamente por los proyectos que hemos presentado y se han aprobado y notamos que han sido de alguna manera menospreciadas. Porque no sé si hay una, una aplicación... No sé si, si el Ejecutivo se entera o no de, la, de las cosas que, que aprobamos, estamos más cerca de tener un registro de, de ordenanzas incumplidas que un registro de aplicaciones de agroquímicos. Eh, y eso realmente es, es preocupante, porque uno se siente también que, que venimos acá y hacemos las reglas de un mundo ideal, y si no se aplica, la verdad es que es una cuestión que queda acá entre nosotros, necesitamos que esto se aplique. Digo, si uno siente que esto es para el impacto mediático, que es para, para que lo vean por la tele y queda ahí y nada más. Digo, necesitamos realmente que esto se aplique. Eh, creo que ya todos sabemos el daño que causan los agroquímicos y sería interesante poder comenzar a eh, avanzar sobre eso. Eh, bueno, después lo que decía Diego de los envases, fuimos al, al, al basural y vimos cómo estaban estos bidones tapados, enterrados, para que no se vean. Eh, y después lo otro, que también se rige eh, un área donde no se puede eh, fumigar, una área donde se prohíbe, y obviamente coincidimos en eso. Pero también en la necesidad, y que todas las ordenanzas tienen que ser multidisciplinarias, porque necesitamos un código de planeamiento urbano, necesitamos saber en qué lugares no se puede fumigar, básicamente porque el código de hoy, quizá podríamos fumigar el autódromo, por ejemplo, de acuerdo a, a lo establecido hoy. Entonces necesitamos una actualización de ese código, Seguramente yo digo esto y me van a decir, ya se está trabajando, ya está presentado, pero de verdad, un código que, que, que planifica futuro, no solo por esto de agroquímicos, sino también por vivienda, eh, es súper necesario para saber para dónde tienen que ir los servicios. Es realmente necesario, necesitamos de manera concreta. Eh, y después también que a dos kilómetros, por ejemplo, a menos de dos kilómetros está el parque industrial también, eh, a menos de dos kilómetros está el basurero. Entonces, son lugares que de aplicarse esta ordenanza va a haber que tomar algunas medidas, sobre todo por la aplicación y depósito de agroquímicos. Digo, a ver si, si realmente se va a aplicar esto, porque no es solamente la política establecer las reglas, sino en criollo poner el cascabel al gato. Eh, se, se estima un tiempo de 12 meses para la aplicación de la ordenanza, y algunas licencias se caen en el año que viene, algunas licencias de los que eh, manipulan agroquímicos. Sería una gran oportunidad también para comenzar a aplicar esta ordenanza este, realmente. Eh, coincido en que, la, que el municipio tiene la facultad de hacer los análisis de agua, como también la obligación de hacerlo. Es realmente muy importante. Y bueno, obviamente darle toda la difusión posible. Ojalá veamos en, en Prensa la Madrid y comunicado cómo manipular los agroquímicos, los teléfonos para... Para denunciar, o los partes de seguridad diciendo la cantidad de químicos que sea decomisado. Así que, bueno, obviamente vamos a acompañar esta ordenanza.